Me llevaron, me llevaron dos bombas, me llevaron 10 me llevaron, eh, mil pesos en efectivo y yo quiero que, que aparezca mi cosa, porque yo soy un hombre trabajador y buscándomela como entonces vienen a, a, a hacer de mí, a quererme dar el golpe por pues lo mío. Eh, ayer, ayer está como a las 4. Yo, yo, yo vivo ahí en la, en el, en los, ahí, en los guandules. Allá arriba, yo estoy ahí haciendo una casita, y parece que vieron que yo tenía algo, y yo la estoy, pues, mudando en mi casita, entonces, eh, ahí se me metieron. Yo vivo ahí arriba. ¿Señor? Sí, yo lo, yo lo, yo lo vi. Sí, claro que sí, claro que sí. Dos. Bueno, ellos tiraron lo que me llevaron y lo que me querían era dar golpes en el suelo, lo tiraron ahí y me llevaron todo, en los jardines que yo vivo. Bueno, yo lo que quiero es que me busquen, eh, que lo cojan preso y me, para yo hallar lo mío y ya, porque es lo mío que yo quiero.